Hola, buenas tardes a todos. Soy Iván Arias Rodríguez y dentro de esta escuela de primavera centrada en las herramientas de análisis de texto, yo os voy a hablar sobre la herramienta Sketch Engine, que es esta que podéis ver aquí en pantalla. Lo primero de todo es que la dirección, la página web de Sketch Engine es esta de aquí, eh, pues veis eh, sketchengine.eu, y bueno, esta es la página la página de entrada. Aquí tenéis alguna información sobre qué es Sketch Engine, sobre todo para quién está destinado y demás. Pero bueno, podemos os puedo contar que es una herramienta para empezar. Es una herramienta online, no hay que bajarse ningún tipo de aplicación ni nada. Todo funciona en, a través de la página web, en los servidores de, del propio Sketch Engine. No existe una aplicación que os podáis instalar eh, con lo cual, eh, esto hace que no dependa en absoluto de la potencia de, vuestra, de vuestro dispositivo ni de nada, sino que todo se hace en el servidor. Lo cual es bastante práctico, pero a la vez es un poco peligroso, ya que dependéis de que la web esté activa y que no haya ningún problema y demás. Eh, en cuanto a qué hace Sketch Engine, bueno pues es, es una herramienta de análisis de texto que tiene una serie de funciones, eh, podemos ver 10, que es, las iremos viendo a lo largo de, de, este, de este taller. Um, la principal es la que se llama Word WordSketch, que hace un análisis de las colocaciones gramaticales y léxicas de una cierta palabra, que bueno, ya veremos luego que la herramienta es bastante potente. Hay otra herramienta relacionada con esta que se llama Diferencia Sketch, que, que bueno, es, eh, es bien a ser un poco lo mismo, pero introduciendo dos términos y viendo la comparativa de qué términos se asocian más a uno o a otro, ya lo veremos. Uh, también hay una herramienta para crear un tesauro, un tanto eh, limitado, ya veremos lo bien o mal que funciona, pero eh, bueno, crea un campo semántico basándose en las coapariciones de palabras. Eh, otras palabras que coaparecen con las mismas palabras que la palabra que nosotros le demos y entonces a, a raíz de ahí pues extrae palabras que en principio tienen algún tipo de relación semántica aunque no se sabe exactamente cuál. Existe una herramienta de concordancia que lo que hace es buscar alguna palabra o expresión que le demos pues en qué puntos del corpus que estemos trabajando aparecen y... Eh, vemos que Vamos a ver que hay muchas opciones sobre eh, escoger exactamente qué características tienen que tener esas apari estas apariciones. Uh, lo mismo ocurre en Corpus Paralelos, eh, la herramienta de concordancia en paralelo. Existe una herramienta bastante sencilla que, aunque tiene todo lo que es Sketch es que Engine, parece sencillo, pero luego tiene unas posibilidades que la hacen bastante más potente. Que calcula una lista de palabras, bueno, hace un conteo de cantidad de apariciones y frecuencias de palabras en, en el corpus. Existe una herramienta también de obtención de, de los n que son conjuntos de n palabras consecutivas. Normalmente, habitualmente son bigramas o trigramas, a veces también de cuatro, pero es, depende del tamaño del corpus y que son los más característicos de este corpus. Otra herramienta relacionada con esta anterior, que lo que extrae son las palabras clave y los términos multipalabra más característicos del corpus con el que estemos trabajando. También extrae los enegramas más, más característicos, pero teniendo en cuenta que los compara con un corpus muy grande de referencia para saber cuáles son esas expresiones que realmente son características de este corpus en concreto y que no son expresiones comunes en general en cualquier texto. Existe también una herramienta que, bueno, veremos nada, muy por encima, que es el diccionario en un clic, que hace un esbozo de diccionario utilizando las bueno, frases atributivas en la que se dice que un... Eh, un nombre principalmente es algo y entonces a partir de ahí saca lo que eh, entiende que es una descripción, lo que pasa es que hace falta tener una cuenta aparte en otra web, Lexonomy, así que no, no lo veremos. Y luego también para corpus que estén etiquetados por fecha existe una herramienta de análisis de tendencias en el uso de ciertas palabras, palabras que están en auge, palabras que están en, en desuso. Así pues, en Sketch Engine podemos trabajar con una serie de corpus, bueno, podemos trabajar con los que ya vienen integrados en la propia herramienta, que son muchos, hay más de 500 y están en decenas de lenguas. En español vamos a encontrar muchos de ellos y, y son muy útiles para hacer estudios de la lengua en general. Eh, podemos subir nosotros nuestros propios corpus, que pueden ser corpus que encontremos por ahí disponibles de instituciones o grupos de investigación y que podamos subir y que quizá estén etiquetados o quizá no. Hay que decir que eh, aunque subamos corpus de texto plano, lo que se bueno, texto plano significa que no es nada más que texto, no tiene ningún formato de ningún tipo, El propio, la propia herramienta Sketch Engine pues, nos va a etiquetar todas esas mmm, esos corpus que nosotros subamos para poder hacer posteriormente con ellos una serie de, de tareas. También eh, podemos nosotros recopilar eh, manualmente textos y subir y crear un corpus nosotros mismos, incluso ese corpus que creemos nosotros mismos no tenemos por qué eh, tenerlo previamente en nuestro ordenador, sino que se nos da la posibilidad de, a través de una serie de palabras clave, descargar documentos de Internet sobre algún cierto tema. Y bueno podemos utilizar corpus paralelos también, lo veremos. Y, en general, podemos subir corpus etiquetados previamente y se mantendrá esta, este etiquetado, aunque, en general, nosotros lo que vamos a utilizar más bien van a ser corpus que no estén previamente etiquetados. Vamos a ver cómo hacernos un usuario de Sketch Engine. Hay que decir que esta herramienta es de pago, sin embargo, no hace falta que nos rasquemos el bolsillo porque cualquier persona puede crearse una cuenta ...válida durante 30 días de prueba y además los estudiantes de la mayor parte de las universidades españolas y extranjeras... ...pueden acceder gratuitamente a la herramienta debido a un convenio que hay gracias al proyecto europeo Elexis. Si no somos estudiantes de la Complutense, tendríamos que venir aquí a up, escoger la prueba de 30 días... ...aquí meter nuestro nombre de usuario, nuestro email, el país... A, bueno podemos poner el resto de información si queremos a pues eh, estar de acuerdo con los términos de servicio y demás y le damos a sing up con esto nos llegaría un email en el que se nos da más bueno pues a, hay que clicar y validar la cuenta y demás y desde ese momento ya dispondríamos de 30 días para usar la herramienta si somos alumnos de la Complutense hay que entrar la primera vez por login como si tuviéramos ya una cuenta porque de alguna manera todos los estudiantes de la Complutense y de en general todas estas universidades que podéis ver aquí abajo que son eh, pues varios cientos y en concreto en España pues eh, está por aquí desde la aquí la 257 veis que sigue bajando hasta la 292 esos son 36 universidades españolas, la mayoría supongo, pues pueden entrar haciendo esto que os voy a contar. Le dais aquí a Institutional Login, aquí le ponéis el nombre de vuestra universidad, a mí ya me sale esto de Complutense porque no es la primera vez que entro, clicáis Complutense o la que sea vuestra universidad, le dais a Continuar, aquí os autenticáis como si fuerais a entrar al campus virtual, iniciáis la, la sesión, y entráis directamente, se os abre aquí la, la, la, la página. La primera vez que entréis probablemente os salga un pop-up diciendo que gracias a Alexis podéis entrar y demás, y, y ya está. Una vez que hemos entrado, lo primero que vamos a ver eh, son estas, eh, estos iconos que hay aquí arriba, una serie de, de herramientas, de opciones, Aquí si clicamos, bueno, en mi cuenta os salen datos de vuestra cuenta, si le dais a mi Sketch Engine aparecen cosas que en realidad no vamos a ver porque son un poco más avanzadas de las gramáticas que podéis subir vosotros para ver cómo se etiqueta automáticamente el corpus que subáis, buenos ejemplos de diccionario, lo veremos más adelante, y bueno una serie de plantillas y cosas que no, no vamos a ver. Aquí en configuración podéis ver por ejemplo que se puede cambiar, está por defecto en inglés, se puede poner a español y la densidad de visualización tiene que ver con cómo de apelotonado queréis que os salgan los datos. Si queréis menos margen y que os salgan más datos en pantalla le dais a alto que es como tengo yo, incluso hay una opción de alto contraste para que gente con algún tipo de, de problema lo pueda ver más, eh, bueno, pues mejor. Podéis cerrar la sesión si estáis en algún ordenador que sea público. Antes de salir, cerrarlo para no dejarlo abierto, igual que cualquier otro servicio online. Aquí podéis mandar vuestras preguntas, en principio en inglés, de alguna duda que tengáis. Aquí tenéis, aunque está muy limitado, pues una serie de guías de usuario y algunas videolecciones y cosas así. Para empezar, igual os puede ser útil, pero con ver este vídeo vamos a ver muchísimo más de lo que aparece aquí. Crear vínculo corto es en caso de que hagamos un corpus nosotros con esta herramienta, podemos conseguir una URL cortita que se puede copiar fácilmente para podérselo mandar a alguien, simplemente. Entonces eso, computaciones os aparecerá vacío a vosotros, esto tiene que ver con que eh, podemos realizar tareas que duren horas, Tened en cuenta que hay corpus de más de 10.000 millones de palabras, entonces como la herramienta es online no hace falta que estemos esperando, no hace falta ni siquiera que tengamos el ordenador encendido o la página abierta esto se está haciendo en el en el servidor y entonces una vez que termina podéis ver aquí el resultado y si clicáis en esto pues veis qué es lo que ha, ha resultado. Y aquí eh, podéis solicitar más espacio ya que una cuenta por defecto tiene solamente espacio para un millón de palabras de corpus que vosotros subáis. Pero esto es debido a que mucha gente se crea una cuenta que luego no utiliza. Entonces para no tener muchísimo espacio en cuentas desperdiciado. Pues eh, se da un millón, que para hacer unas primeras pruebas está bien, pero probablemente necesitéis más. Y aquí podéis solicitar pues el, el espacio que os haga falta. No hay ningún problema, no os van a preguntar nada, no os van a cobrar nada, simplemente le dais, y ellos entienden que es alguien que está verdaderamente interesado y que necesita ese espacio, y que, y bueno, y entonces os lo, os lo dan. Para poder utilizar Sketch Engine lo primero que hay que hacer es escoger un corpus. Aquí en el básico podemos escoger corpus por defecto, es en, por defecto en una serie de lenguas, pero no vamos a utilizar esto. En cuanto que escojamos un corpus nos va a salir aquí arriba y hay que decir que todas las herramientas, que ahora mismo aquí no aparece ninguna porque lo primero que hay que hacer es seleccionar el corpus, se van a hacer sobre eso, es decir, si buscamos que conte palabras, que genere algún tipo de, eh, bueno, bigramas, trigramas más eh, habituales o más específicos de este corpus, siempre va a ser en referencia en concreto al corpus que tengamos en ese momento seleccionado. Entonces, para escoger el corpus, nos podemos ir aquí. Esto es el tablero de control, que ya os digo que ahora está vacío. Y venís aquí. Nos podemos ir a avanzado. Bueno, primero vamos a ver en mi corpus. Os aparecerá al principio que está vacío porque no habéis creado todavía ningún corpus, pero luego vuestros corpus aparecerán en concreto aquí. Y en compartido es en caso de que alguien os haya compartido, por ejemplo, con un enlace corto que hemos visto antes, aparecerían allí. Uh, si le damos a avanzado, aquí tenemos una lista que en este caso aparecen 519 corpus, podemos organizar por, por el idioma, podemos organizar por el, por el nombre, incluso por el tamaño. Um, entonces eh, veis que por ejemplo el más grande tiene 46.000 millones de palabras en inglés, pero eh, el segundo idioma con el corpus más grande es, es español. Um, veis 17.000 millones y medio de, de palabras. Bien, aquí podéis ver una serie de, bueno, estos son como subgrupos de todos estos 519, pues hay paralelos, diacrónicos, multimedia, esto si queréis hacer algún tipo de análisis general de la lengua y no trabajar con vuestro propio corpus. Para cada corpus de ellos tenéis una serie de herramientas que veremos después porque aquí no funcionan muy bien en estos corpus que no podéis modificar ni borrar porque son los que aparecen ya por defecto. Entonces, podíamos escoger uno, por ejemplo, podíamos escoger este que es el más grande, simplemente clicamos, y una vez que lo, lo tenemos escogido ya nos aparecen aquí y entonces ya se nos han abierto una serie de herramientas para que hagamos cosas con, con él. Podemos utilizar los corpus que aparecen ya en Sketch Engine para analizar la lengua y encontrar algún tipo de fenómeno o característica, pero seguramente nos vaya a ser mucho más relevante crear nuestros propios corpus de lo que sea que nosotros estemos estudiando. Entonces, para crear el corpus, bueno, hay varias maneras de hacer lo mismo. Eh, ya que estamos en el tablero principal, eh, pues vamos a darle directamente aquí a nuevo corpus. Entonces, eh, bueno, al corpus hay que darle un nombre. El primer corpus que vamos a ver está compuesto de las dos partes del Quijote, así que lo vamos a llamar el Ingeniero Hidalgo, por ejemplo. Uh, es de un idioma, es nunca mejor dicho de la lengua de Cervantes, español, y en la descripción, bueno, no me voy a, a, a quebrar la cabeza, pongo lo mismo. De estas dos opciones eh, vamos a utilizar la de la derecha, que es para cuando nosotros tenemos los archivos que queremos utilizar para crear el corpus. Uh, en este caso, pues, eh, tengo por aquí preparado el, las dos partes del Quijote, vamos a subir, aunque puedo subir... Mmm, eh, más de uno, ahora eh, primero solamente voy a subir uno para que luego os pueda explicar, os pueda mostrar cómo se hace para, para ampliar un corpus que hayáis creado previamente. Entonces en este momento lo que está haciendo Sketch Engine es dividiendo el, el corpus, cementándolo en, en tokens, que tokens son principalmente bueno, palabras, pero también pueden ser signo de puntuación, números y cosas así, que son relevantes para luego poder hacer algún tipo de análisis de... ...semántico, bueno, sintáctico principalmente... ...y, y poder poder hacer, utilizar las herramientas de propio Sketch Engine. Entonces, ya vemos aquí, el, el Quijote, la primera parte, tiene ah, algo menos de 182.000 palabras. Le damos a este botón rojo para continuar. Y lo siguiente que hay que hacer es compilar. Aquí ya nos está mostrando que este corpus no está compilado, con lo cual no, no están disponibles las herramientas de aquí. Ah, al compilar, que le vamos a dar ya, lo que se hace es eh, etiquetar morfosintácticamente el el corpus esto nos permite poder utilizar el resto de herramientas que se basan en estas etiquetas para poder hacer su, su tarea. Entonces esto como se realiza en el servidor pues tarda muy poquito, uh, es bastante rápido y en unos segundos lo vamos a tener listo. Aquí ya está uh, compilado y nos va a dar una serie una serie de opciones. Nos podemos ir a, al tablero de, del Corpus, aquí ya vemos que esto está seleccionado, ya tenemos una serie de, de herramientas. Vamos a ver por ejemplo qué es esto. Bueno, en Corpus Info nos da información sobre la composición de... De, del corpus es una información bastante bastante interesante y vamos a ir a esta página de gestionar corpus aquí también está la opción de crear un nuevo corpus ya os digo que se puede hacer las mismas cosas desde distintos sitios archivos y metadatos pues sale eh, los archivos que en este momento solamente solamente es uno aquí hacer más grande lo vamos a ver después compartir pues eh, se puede se puede enviar para para otra gente no hay ningún problema Uh, la descarga se puede descargar el corpus en este caso bueno como lo hemos subido nosotros el corpus parece que bajárselo no tiene mucho sentido pero teniendo en cuenta que lo ha etiquetado y nosotros lo teníamos como texto sin ningún tipo de formato pues es relevante compilar si no lo hubiéramos compilado lo podríamos hacer desde aquí también se puede eliminar se puede hacer eh, un subcorpus, que lo veremos más adelante, la configuración, que es un poco avanzado y bueno es una serie de, de cosas que tienen que ver con las gramáticas y cosas que se utilizan, que eh, a este nivel no, no vamos a ver. Y aquí el logs de cómo se ha ido creando, cómo se ha ido etiquetando, de hecho, pero que tampoco nos, nos va a resultar muy, muy relevante. Lo vamos a hacer más grande y vamos a añadir más texto, vamos a añadir la segunda parte. Entonces, bueno simplemente lo podemos arrastrar sin más, la parte 2, y volvemos a lo mismo. Primero lo, lo está procesando, nos aparece aquí, esto, si clicamos, está, lo está dividiendo en, en tokens, y, y vamos a ver, va a terminar en, en unos segundos, vamos a esperar. Y lo que ocurre es que una vez que teníamos un corpus que ya está compilado, cuando subimos eh, otro más, una parte más, lo aumentamos de alguna manera, no solo lo segmenta, vemos que la segunda parte es ligeramente más grande, pero de un tamaño muy similar, no solo lo segmenta, sino que eh, eh, bueno, tenemos que, que volverlo... O sea, lo inventa y lo tenemos que volver a compilar. Um, bien, eh, no obstante, como esto se hace en el servidor, nosotros no tenemos por qué esperar a que esto se, se compile. Nos podemos ir a, a lo que sea. Aquí vemos que todavía el, el corpus no, no ha añadido las nuevas eh, palabras de la segunda parte. El corpus está ocupado. Aquí se puede ver el estado, que nos vuelve a llevar a lo mismo, que se está, se está compilando. Bueno... Eh, Tardará ya solamente unos segundos y vamos a ver, bueno, nos sigue apareciendo aquí porque no está compilado todavía. Y vamos a ver cómo eh, podemos hacer, por ejemplo, el subcorpus lo podemos dividir, o sea, el corpus lo podemos dividir en dos subcorpus. A ver si termina. Pues ya terminó. Ya se ha compilado. Entonces podemos ir a, a la parte, bueno, si vamos al tablero de control y le damos de nuevo a gestionar. El, el corpus, aquí podemos dividir el corpus en dos partes, ya que tenemos dos partes distintas, eh, pues le damos aquí a subcorpus, um, entonces le damos a crear, de momento no hay ninguno, eh, le vamos a llamar por ejemplo primera parte, eh, aquí bueno el ID se lo genera automáticamente Sketch Engine y no sabemos a qué se refiere, pero aquí podemos ver el título del archivo, la primera parte es el ingenioso Hidalgo, así que le damos, y simplemente ha creado ese subcorpus, podemos crear un segundo subcorpus con la segunda parte y le damos aquí al ingenioso caballero. Y entonces ya tenemos dos subcorpus de tal manera que podemos utilizar las herramientas luego si queremos solamente en una de las dos partes. Vamos a crear ahora otro corpus paralelo, eh, lo vamos a crear por ejemplo entrando desde aquí, como ya os dije hay muchas cosas que se pueden hacer. Eh, pero esta vez lo vamos, vamos a crear un corpus multilingüe, lo vamos a llamar directamente corpus multilingüe y eh, vale hay que, hay que subir un archivo. El archivo, eh, aunque puede ser de varios tipos, uno que aparece aquí que tenemos como ejemplo, eh, es simplemente en un Excel donde aparece en, un, en cada columna eh, un el corpus en, un, en una lengua que aparece en la primera el nombre en inglés de esa lengua aparece en la primera en la primera fila y entonces estos son frases que eh, bueno están eh, paralelamente en inglés y en español tenemos un corpus alineado uh, podría ser eh, por párrafos podría ser incluso por capítulos de una novela pero en general cuanto menor sea cuanto mejor al... esto le pasa como a las ensaladas con, con cuanto mejor alineado esté mejor va a salir entonces en este ejemplo tan tan sencillo de, de apenas cuatro palabras pues eh, bueno lo vamos a utilizar para para crear nuestro corpus paralelo al crear el corpus paralelo en realidad lo que se crean son dos corpus uno en español y otro en inglés y que están relacionados entre sí con lo cual luego podemos hacer una serie de tareas con, con ellos entonces bueno eh, se compila sin más este como es un corpus pequeñísimo pues no debería de tardar más allá de lo que tarde el servidor en recibir la, la petición y y vamos a esperar un segundín eh, vale, pues ya está creado, aquí nos da acceso a herramientas que en este momento todavía no vamos a ver y entonces uh, habríamos creado el corpus. A todo esto, los corpus que creemos nosotros aparecen aquí en la pantalla de mis corpus, entonces uh, podríamos seleccionar estos dos. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo crear un corpus, pero no utilizando nuestros propios archivos en, en local, sino directamente descargándoselos de la web. Para que veamos otra forma de crear corpus, lo podemos hacer desde, bueno, desde la, la página de los corpus y dándole aquí. Todo esto nos lleva exactamente al mismo sitio. Vamos a crear primero uno que sea eh, utilizando palabras clave. Eh, como siempre no me voy a quebrar la cabeza con la... Eh, descripción y bueno es un corpus de un idioma muy bien a todo esto las funcionalidades disponibles esto va a ser la, lo que luego vamos a poder hacer con este corpus que nosotros subamos ya que lo va a etiquetar como siempre automáticamente en este caso vamos a ir directamente a encuéntrame textos en internet Podemos ir primero a esto de búsqueda web. Una cosa que tiene muy buena Sketch Engine es que prácticamente todas las opciones tienen la opción esta de, de que se vea qué significa y entonces es muy autoexplicativo. Aquí lo que vamos a hacer es poner palabras claves que las vamos a separar por el, el, el Enter. Vamos a hacer algo, por ejemplo, que está bastante de moda por desgracia ahora mismo, que vamos a encontrar de sobra. Pues coronavirus, vamos a poner COVID-19, por ejemplo, y por poner de algún territorio vamos a poner, por ejemplo, Brasil. Y ya que estamos en Brasil, Bolsonaro, por ejemplo. Hay que poner un mínimo de tres palabras porque lo que va a hacer es coger eh, de las que pongamos nosotros, va a coger grupos de tres, va a buscar con esas tres palabras en un buscador, que es como el Google, pero bueno, es Bing, el de Microsoft, y los resultados que dé. Que eh, aquí nos dice cuántos de cada una de estas combinaciones, que en este caso vamos a tener cuatro combinaciones de tres palabras. Pues vamos a bajar esto a 10, por ejemplo, para que vaya más rápido. Um, y bueno, las opciones de lista negra es que nosotros podemos poner eh, aquí alguna, alguna palabra que no queramos que aparezcan en los documentos que va a bajar. Podríamos poner, por ejemplo muertos, porque no nos aparezca no nos apetezca sobre muertos, sino sobre políticas que se están llevando a cabo en Brasil. Bueno, vamos a dejarlo vacío esto para no dar mayor problemas. Opciones de lista blanca sería lo mismo, pero al revés. En la lista blanca podemos poner palabras que, que queramos nosotros que ocurran, por ejemplo, confinamiento podríamos poner si nos apeteciera que bajara eh, en relación a todo esto y que tuviera que ver con el, el confinamiento. Pero bueno, como antes no lo vamos a, a poner. Y aquí las restricciones de tamaño se puede elegir como de grande o como de límites máximos o mínimos de los documentos que se va a bajar. Uh, por último, esta opción que aparece en bastantes sitios es que compile ya una vez que se haya terminado. Si clicamos en el siguiente nos aparece cuáles han sido los resultados que, que hay visto, cada uno de ellos, por ejemplo, podemos clicar y ver exactamente cuál es el documento que se va a bajar, en este caso, eh, eh, pues está del país, del Clarín, vemos incluso de YouTube, eh, de France24, bueno, pues lo, si lo damos por bueno, le damos aquí y va a pasar lo mismo que antes, va, va a descargarse, lo va a segmentar, posteriormente lo va a compilar, pero esto le va a llevar un tiempo, así que no, no vamos a esperar. Vamos a ir, bueno aquí otra vez volvemos a crear corpus, ¿eh? esto es lo mismo que si lo hubiéramos dado aquí. Entonces ahora vamos a crear otro corpus también extraído de la web pero de otra forma que es con las palabras, vamos a poner con uh, las páginas concretas. Vamos a llamarlo así, uh, también va a ser español y en un idioma. Muy bien, volvemos a darle a Encuéntrame textos en internet y aquí utilizamos URLs. Aquí simplemente nosotros le vamos a dar las páginas concretas que queremos que se baje. Entonces, por ejemplo, podríamos ir a la Wikipedia lingüística ¿ah? y, y decimos, bueno, pues que se lo baje de, de esto de aquí. Eh, podemos poner más, pues, por ejemplo, aquí, pues sincronía y diacronía. Pues ponemos lo que las páginas que queramos. Eh, aquí, en principio, sin límite. Uh, aquí son las mismas opciones de antes que quizá, quizás ahora no tenga tanto sentido porque para qué quiero poner listas negras y blancas si en principio he escogido yo. Pero bueno, puede ser como es el caso que no me haya leído en concreto y que alguna de estas páginas que la haya puesto yo resulte que por lo que sea a mí no me interese. Compilar tal y de nuevo exactamente lo mismo. Hace lo mismo. Entonces vamos a crear un tercer, un tercer corpus que eh, en este caso no son palabras claves ni páginas concretas, sino que son sección, vamos a poner sección de web. Eh, también va a ser de un solo, uh, una sola lengua y en español, la descripción pues no me voy a quebrar la cabeza de nuevo. Volvemos a entrar aquí y utilizamos la tercera opción. En este caso lo que podemos hacer es, eh, pues por ejemplo, si yo abro la web de, vamos a poner el país, eh, aquí hay una serie de secciones que tiene el país, por ejemplo, vamos a poner ciencia. Y aparece en la URL, aparece esta coletilla que es la parte inicial. Que todas, las, todas las noticias que estén aquí comienzan así. Entonces... Eh... Pues esa habéis visto, cualquier otra que yo clique, en principio, pues tiene el inicio así. Entonces, si yo aquí le pongo esto, lo que va a buscar Sketch Engine son todas las páginas que estén aquí dentro y que empiecen con esta URL, las mismas opciones de antes, y le doy allá. Entonces aquí se va a empezar a descargar páginas del país y, bueno, va a tirarse bastante tiempo y una vez que termine y lo haya compilado todo, pues estará, estará listo. Y eh, con esto... Mmm, ya vamos a, a escoger nuestro corpus aquí que vamos a trabajar porque con esto ya hemos visto la sección de cómo crear nuestros propios corpus vamos a ver la herramienta Word Sketch, que es seguramente la herramienta más importante de Sketch Engine le da nombre incluso a la herramienta y que lo que genera es una especie de radiografía de la palabra dentro de este corpus en la cual se nos muestran las colocaciones y las combinaciones concretas de esta palabra con otras eh, esto es algo que vamos a ver en, en todas las herramientas, se nos suele dar una pequeña información sobre cómo utilizar la herramienta y solemos tener básico y avanzado, pero normalmente básico es demasiado básico y avanzado tampoco es tan avanzado, con lo cual siempre vamos a utilizar la parte de avanzado. Aquí le podemos poner, eh, se nos pide que le pongamos un lema, abajo podemos escoger que eh, se refiera exclusivamente a este lema cuando funciona de alguna de estas categorías gramaticales, alguna palabra que pueda utilizarse como, como varias categorías gramaticales que es sobre, eh, pues la podemos buscar, una búsqueda de sobre, que junto con el golf es el... Deporte por excelencia de las élites políticas, podríamos decir que fuera preposición eh, o que fuera el verbo sobrar, o que, aunque aquí en este caso tendríamos que poner el lema sobrar, o que sea del nombre sobre. Pero bueno, siendo el Quijote, vamos a buscar algo como más más de caballerías, que es precisamente caballero. Podemos eh, referirnos a un subcorpus, como este corpus lo tenemos dividido en dos, lo podemos escoger aquí, esto es algo que va a ir apareciendo en todas partes. La frecuencia mínima para los resultados que nos va a dar luego de apariciones, pues se la podemos poner aquí, lo vamos a dejar como automático, esto de traducir tampoco lo vamos a tocar. Y la puntuación mínima viene a ser igual que la frecuencia, lo que pasa es que se si calculan las puntuaciones de cada una de estas relaciones. Eh, ¿Qué son las puntuaciones? Pues viene a ser, está relacionado directamente con la frecuencia, eso sí, pero eh, si por ejemplo nos sale que caballero está muy relacionado con el verbo ser, eso no nos da mucha, mucha información, ya que el verbo ser está relacionado con muchísimas otras palabras. Entonces, en la puntuación se tiene en cuenta las veces que coaparece con la palabra que nosotros busquemos, pero digamos que se divide por las veces que coaparece por, con otras, otras palabras en el, en el corpus. De esta manera nos dice que bueno, nos van a sacar palabras que sean expresamente eh, pues, especialmente relacionadas con, con caballero. Aquí en tipos de texto, esto también lo vamos a encontrar en el resto de herramientas, se puede escoger directamente partes del corpus como los identificadores de los ficheros o como el nombre, pero no vamos a hacerle caso. Entonces, eh, pues nada, una vez que tenemos escogido la palabra y demás, le damos allá y nos aparecen los resultados. Aquí nos aparecen una serie de columnas que tiene que ver con la categoría gramatical de la palabra. En este caso vemos que caballero... Como sustantivo aparece 786 veces y estos son los resultados de caballero como sustantivo. Aquí lo podríamos cambiar, por ejemplo, a adjetivo y saldrían estos otros resultados distintos. Eh, vamos a quedarnos con el sustantivo. En cada una de estas columnas vemos que... Bueno, vamos a ver primero qué es lo que es. Este es el uso que aparece de caballero. Eh, una, un sistema preposicional introducido por la preposición de y que tiene después a caballero como lema, además. Eh. No se refiere a la forma en concreto en singular. Entonces vemos que hay escudero de caballero, hijo de caballero, caterva de caballero, tal. En este, pues patrones de uso con el verbo ser, pues caballero más ser, caballero más estar. En este vemos, pues al contrario que aquí, caballero de... Pues caballero de, en este caso triste figura, se refiere a los nombres. Aquí si hay adjetivos no quiere decir que figura aparezca justamente después de, de. Aquí los posesivos que aparecen con caballero, la, los sintagmas preposicionales que aparecen de caballero, viene un, un recuento para saber cuáles son las preposiciones que se utilizan más comúnmente eh, bien como precedida como caballero como parte del sintagma o bien un sintagma que se refiere a caballero, un sintagma preposicional, aquí eh, otros nombres que aparecen unidos a caballero con las conjunciones i u o, bueno, i e o u, eh, los verbos que se utilizan con caballero como sujeto y los verbos que se utilizan con caballero como, como objeto, entonces aparecen aquí los listados, como vemos está ordenado por frecuencia y no por. Eh, o sea, está ordenado por la puntuación y no por la frecuencia. Vemos que el verbo ser, por ejemplo, aparece más veces que todos estos de aquí arriba, pero aparece por debajo por lo que hemos comentado antes. Y aquí modificadores de caballero que en la práctica pues son, son adjetivos, en este caso al ser, al ser un nombre. Entonces nos aparecen aquí que andante es con diferencia el que más aparece. Podemos eliminar una cierta columna que no nos interese clicando aquí y ya no aparece, o podemos, podemos hacer que eh, la única columna que nos aparezca sea en concreto esta, clicando aquí. Aquí arriba aparecen las columnas que se han escondido, que podemos volver a mostrar eh, clicando sobre cada uno de, cada uno de ellos. De tal manera que, eh, bueno, volvemos a tener otra vez las nueve. Eh, estos elementos de aquí, esto es para saber, volver otra vez a lo que hemos buscado y podemos cambiar y hacer una nueva búsqueda. Aquí se nos permite descargar los resultados si resultan relevantes. Eh, los ajustes de visualización, pues se muestran las frecuencias que están aquí y se muestran también la puntuación. Podríamos mostrar, por ejemplo, ejemplos de colocaciones. Si clicamos ahí, pues aparece de figura eh, caballero de la triste figura. Estas eh, que aparecen así como indentados dentro de cada uno son mmm, lo, que, lo que aparecen, eh, bueno, ítems similares. Lo podemos quitar para que solamente nos aparezca uno de cada. Eh, podemos, eh, bueno, básicamente eso es lo más relevante que podemos hacer aquí. Aquí podemos buscar alguna otra palabra, o por ejemplo escudero, de tal manera que solamente nos muestre las relaciones que se han obtenido de caballero en las que tenga eh, aparezca escudero, pues serían estas dos. Vamos a quitarlo eh, para que vuelva a salir todo. Aquí eh, hay detalles de qué es lo que se nos está mostrando en estas columnas de aquí abajo. A Todo esto, en las columnas en las que haya más elementos que los que se muestran, podemos clicar para que los muestre todos. Y aquí hay algo que me gusta a mí bastante, que es una una representación de gráfica de, de la... De, de las tablas que tenemos abajo, en eh, las cuales se nos, bueno, podemos escoger qué tablas aparecen aquí, clicando y, y desclicando. Eh, y aquí hay una serie de opciones. En principio, los textos aparecen más grandes cuanto mayor sea la, mm, eh, mira, bien, el tamaño de la fuente dinámico aquí, eh, lo, o lo podemos poner igual, o las que más aparecen, que aparezcan más grandes. El tamaño del círculo tiene que ver con la. Eh, frecuencia de aparición y la, y la distancia tiene que ver con la, eh, la puntuación que obtiene. Así, por ejemplo, SER vemos que es más grande que algunos otros de aquí, pero aparece más lejos. Ah, aquí en ángulos iguales, bueno, esto tiene que ver con la cantidad de elementos que tiene cada tabla, pero si le damos ángulos iguales, pues nos lo muestra dividido en tantas tantos como tengamos aquí. Aquí podemos añadir o quitar más. Eh, y bueno, eh, hay una, una serie de opciones que nos sirve para extraer algún tipo de, de datos, que como digo, es una especie de radiografía del uso de la palabra. Y con esto hemos visto esta herramienta. Vamos a ver la herramienta de diferencia Sketch. Esta herramienta es parecida a la de Word Sketch. lo que pasa es que se utiliza con dos lemas y se comparan los resultados de uno y de otro. Entonces, si clicamos aquí... Eh, esto es lo mismo que ya hemos visto siempre, la frecuencia y tal, y entonces eh, podemos poner dos lemas. Como es el Quijote, vamos a ver, por ejemplo, qué diferencias hay entre Quijote y, y Sancho. Lo pongo expresamente así en mayúscula, ahora veremos que hay un problema, y se puede escoger la categoría gramatical. En este caso sabemos que son nombres, y bueno, no, no creo que se haya etiquetado de ninguna otra forma en ningún sitio, pero escogemos nombre. Si le damos allá, nos va a decir que hay un pequeño problema. Esto se debe a que al ser lemas, eh, Sketch Engine todo lo que le matiza lo lematiza con minúscula. Con lo cual, aunque sean nombres propios, tendríamos que poner el lema así. Uh, aquí vemos una relación en la cual lo verde, cuanto más tira verde, eh, está más relacionado con Quijote, y cuanto más tira a rojo, está más relacionado con Sancho. Curiosamente vemos que Sancho es eh, prácticamente las mismas veces, pero un poquito más que Quijote incluso. Entonces, por ejemplo, vemos en, en las... como cuando forman parte de un sintagma preposicional y que sea de Quijote o de Sancho, pues habitualmente aparece locura de Quijote, humor de Quijote, historia de Quijote, pero aparecen otras cosas como mujer de Sancho, gobierno de Sancho, jumento de Sancho. Aquí tenemos las mismas dos opciones de ocultar una columna o de hacer que sea la única que aparece, eh, que, ya, que ya vimos, y aparecen unas, unas tablas que son muy similares a las que hemos visto con, con la herramienta de wordsketch que depende de la frecuencia y demás, aparecerán unas u otras. Y aquí vemos, por ejemplo, los modificadores que al ser nombres pues son, son adjetivos. Eh, en todos ellos tenemos acceso directo a herramientas para que utilice Quijote y Valeroso en, en algunas otras herramientas como Concordancia, Word Sketch o el Tesauro. Eh, eh, y tenemos una cosa que es bastante relevante que es la visualización. Si le damos aquí nos muestra la visualización de esa columna en, en concreto, esa tabla. Eh, y entonces, bueno, nos aparece por un lado los que tiran a Sancho y los que tiran hacia Quijote. Entonces, aquí el tamaño del círculo está relacionado con su frecuencia y la distancia a, a, a uno o a otro está relacionado con su... Con su eh, puntuación. Aquí vemos que Sancho, por ejemplo, eh, está más relacionado con presente y con pobre que con bueno, Aun siendo bueno una palabra que aparece más veces. Esto es por el tema de las puntuaciones. Vemos además que bueno y grande eh, se relacionan con ambas. De, de hecho, grande es tantas, tantas veces común un, con uno como con otro. Y sin embargo, bueno, pues valeroso y famoso ingenioso. Esta parte de aquí es como si fuera un zoom a la parte central. Cuanto más a la derecha le doy, más se van a agrupar hacia el centro, con lo cual, si hubiera aquí más palabras, saldrían. Y si me interesa sobre todo la parte central, pues lo puedo eh, girar así y ver eh, las, las que están más, más en el centro. Eh, vamos a poner que salga el máximo. Y entonces, bueno, los, eh, se pueden hacer que muestre los círculos o no. Y que el tamaño, como ya hemos visto, pues se eh, adecue a la cantidad de veces que aparece la palabra o que no. Eh, podemos salir de, de la visualización y pues ver, ver alguna otra eh, pues con verbos. Esto ya es según lo que queramos. Por algún motivo no, no quiere. Eh, bien, y, y con esto, en principio, estas herramientas son las mismas de siempre, de modificar lo que hemos visto y de descargar o no, y los ajustes de visualización que quiere, bueno, que muestre las, las veces que aparecen y que muestre la puntuación, están ordenadas por la puntuación. Ah, pues en principio esto es todo, pero los criterios, como hemos visto, eh, se pueden poner lemas o se pueden poner formas de palabras, o eh, bueno, que vendría a ser lo mismo, pero podemos, podemos poner de un mismo. Mmm, eh, pues por ejemplo podemos poner del lema molinero, pues podemos ver si mmm, molinero y molinera y que nos que son nombres. Y lo que pasa es que no es una palabra que aparezca muy frecuentemente, con lo cual no hay suficientes. Uh, pero aquí podemos poner o con verbos y poner distintos tiempos verbales y nos hace lo mismo. Y con subcorpus, que es bastante interesante, por ejemplo podemos ver sancho para que nos, eh, nos haga eh, una comparativa entre, el, pues en este caso los subcorpus son la primera y la segunda parte del Quijote, es un nombre, le damos, y bueno, para empezar vemos que aparece muchas más veces en la segunda parte que en la primera, y aquí cuando aparecen modificadores, pues aparece presente o escudero tal, y aquí aparece atónito, maldito, alegre tal, vemos que aquí en... Mientras que los verbos que se utilizan como sujeto, o sea, Sancho como sujeto, son cenar, oír, venir, que Sancho cena, oye y viene, en la segunda parte es más común que Sancho vuelva, que llegue o que se quede. Y con esto, pues hemos visto la herramienta de diferencias. que Ahora vamos a ver la herramienta de Tesauro. La herramienta de Tesauro lo que hace es extraer palabras, le tenemos que dar un lema y va a extraer otros lemas que en principio eh, tengan un significado similar porque coaparece con las mismas palabras con las que coaparece el lema que nosotros le estamos dando. Eh, bueno, aquí tenemos lo de siempre, cómo funciona, la opción básica y la opción avanzada. Vamos a, siendo el Quijote, pues vamos a poner, por ejemplo, rocinante. Eh, hay que ponerlo en minúscula porque es un lema eh, y, bueno, es un, es un nombre... Aquí tenemos opciones de agrupar resultados similares o la, el número máximo de resultados que nos va a dar o eh, la puntuación mínima que tiene que tener para aparecer en el tesauro. Pues le damos allá y entonces nos van a salir otras palabras que, como he dicho, aparecen relacionadas con las mismas palabras con las que aparece Rocinante. El resultado que nos da es bastante bueno, al menos en los primeros resultados, ya que el corpus es demasiado pequeño como para que aparezcan muchos resultados eh, que sean relevantes. Enseguida eh, un poco como que se le va un poquito, ¿no? La, eh, caballo pues no podría estar más relacionado con Rocinante, ya que Rocinante expresamente es un caballo, pero eh, asno. Pues eh, también, ya que son dos animales que físicamente son muy parecidos y que realizan unas tareas muy similares. A ambos pues se les puede montar, algo, a ambos pues se les puede cabalgar, y, y demás, rucio, pues es un asno, con lo cual estamos en las mismas. Aquí ya vemos que se va perdiendo, aunque aparecen cosas como jumento, o aparecen cosas como estribo, que todavía tienen algún alguna relación aquí si hubiera más de estas 62 pues podríamos ir cambiando de página dándole aquí y estas son las opciones típicas de, de siempre los ajustes de, de visualización bueno pues que nos muestre este número que nos muestre la frecuencia que nos muestre la puntuación todo en una sola columna en vez de en dos y demás uh, la, la gráfica la visualización pues la podemos ver aquí tenemos las opciones típicas aquí, pues que muestren los círculos o no muestre los círculos, que la puntuación, eh, que aparezcan los círculos concéntricos o que el tamaño de la fuente tenga que ver con la cantidad de veces que aparece esa palabra. Entonces vemos que rocinante, aquí en los círculos más cercanos, pues aparecen asno, aparecen rubio, caballo se le ha ido un poco fuera porque esto está es, es dinámico y entonces cada vez que lo pongamos va a salir un poco distinto e intenta más o menos colocarlo, pero bueno, tiene una, una serie de, de limitaciones para que no aparezcan unas sobre otras que hacen que se desplacen. Y aquí, bueno, pues podemos dar que aparezcan más colocaciones o que aparezcan menos. Como vemos, por ejemplo, Quijote está muy relacionado con rocinante, pero debido a que es una palabra que aparece mucho, como se ve es el, el círculo más grande de todos, pues se relaciona con muchas otras palabras y además eh, lo que busca el tesauro es precisamente que se relacionen de la misma manera. Entonces, un asno, un caballo, un rucio, o rucio pues se pueden, se pueden cabalgar, se le puede, se puede, pueden relacionarse, con, pueden correr, pueden hacer muchas cosas que hacen todos, que en parte Quijote como un ser animado, que, que es, pues también va a hacer, también va, va a comer, puede correr y demás, pero seguramente menos y además al ser una palabra que aparece muy muy frecuentemente en este corpus, pues está relacionado no expresamente con con rocinante. Eh, de las opciones aquí, bueno, las informaciones tal y esta parte que es, eh, bueno, favoritos, si clicamos aquí, en la pantalla principal, abajo nos aparecen los resultados que hayamos ido haciendo al usar las distintas herramientas, que al clicar lo podemos ver otra vez el resultado y aquí en favoritos pues aparecen los que hayamos puesto de, de favoritos. Y con esto hemos visto la herramienta de Tesauro. Ahora vamos a ver la herramienta de concordancia, que justo a la de Word Sketch es la, la principal que, que tiene Sketch Engine. Eh, en principio, la idea es muy simple, ya que nosotros buscamos un, una palabra, bueno que puede ser eh, un lema, puede ser un sintagma, puede ser una forma concreta, puede, puede ir por caracteres o por... Eh, bueno, esto es el lenguaje de consultas de corpus, que esto lo veremos en la segunda parte del taller y que es la más potente de todas con diferencia. Y entonces eh, nos va a dar los puntos en nuestro corpus en los que aparece. Hay una serie de, de opciones que veremos posteriormente para, para ver cómo... Eh, pues eh, que, que indique unas y no otras entonces a una tarea que en principio parece bastante simple ya veremos que se puede hacer bastante compleja aquí tenemos las opciones de siempre igual que aquí abajo eh, eh, bueno esto tampoco es muy, muy relevante en cualquier caso en cada uno si clicáis aquí pues os va, os va a dar eh, la, la información sobre para qué sirve y entonces podemos poner eh, pues un tipo de, de consulta. Por ejemplo, vamos a poner eh, la consulta simple, eh, lo que tiene es que si escribimos algo que sea un lema, como en este caso molino coincide con un lema, pues nos va a buscar a nivel de lema, con lo cual nos va a dar también eh, molinos, eh, que es una forma derivada del lema molino. Si nosotros ponemos una palabra que sea directamente una forma y no sea un lema, entonces solamente nos va a, a extraer Forma, eh, pues esta forma en concreto, incluso si, si le damos un sintagma como molinos de viento solamente nos va a encontrar en concreto esto, no va a encontrar molino de viento eh, ni nada, ni, ni, ni molinos de vientos si es que existiera eso. Entonces si vemos algo como molino, aquí salen los resultados, entonces nos, nos cuenta que hay uh, 23 apariciones de molino en este corpus que tenemos, y entonces aparece aquí la palabra en su contexto. Uh, aparece en el centro la palabra que hemos buscado, que como veis puede ser molinos o puede ser molino, y aparece una información. Uh, la primera en este caso es la etiqueta, ya veremos que luego se puede modificar. Uh, la etiqueta, que es la etiqueta en formato Eagles, que nos está diciendo que es un nombre com común masculino plural. Este que es en singular, pues hay la diferencia la S que indica en singular. Las, los tres ceros siguientes están relacionados con nombres propios y en este caso no se aplican y por eso están a cero. Seguidamente está lo que se llama LEMPOS, eh, bueno, el lema seguido de eh, la categoría gramati gramatical, que en este caso pues es una N de, de, de nombre. Molino en principio no puede ser otra cosa que no sea un nombre. Y entonces aparece así, con esta coletilla, el lema con, con la coletilla. Seguidamente aparecen las etiquetas en las que se subdivide el, el lema. En este caso no se ve, pero si le damos alguna cosa como darle, nos va a aparecer eh, aquí. Y, y como veis, lo subdivide en una etiqueta de verbo, que dice un verbo eh, principal, que no es auxiliar, eh, la n que es como de nombre que es infinitivo, es el dar, y por otra parte un pronombre personal de tercera persona común en cuanto al género, en singular y que hace la función de dativo. Y al final del todo aparece el, el lema. Esto es lo que suele aparecer por defecto. Sin embargo, tenemos muchas opciones aquí. Eh, esta parte de división, aparte de para los críticos, pues también se puede ver eh, en los, las contracciones, como al o del. También aparece aquí SP, que bueno, esto es de adposición, P, preposición, y determinante artículo masculino singular. Bien, aquí tenemos la opción que estamos utilizando de cambiar la búsqueda, se puede descargar, como ya hemos visto, se puede anotar. Eh, imaginaos que estamos buscando el cambio del significado de una palabra, una palabra que es polisémica o a lo mejor un, eh, algún otro tipo, pues imaginaos que, que estamos buscando el pronombre le... Que aquí, eh, como aparece la búsqueda simple, eh, puede aparecer también pegado junto con un verbo, como todo esto que estamos viendo aquí. Y entonces nosotros queremos a, anotar, eh, pues le damos aquí, a, el nombre de la anotación va a ser le, le podemos poner otro nombre, pero podemos poner leísmo, por ejemplo. Eh, y entonces comenzamos a anotar. Uh, de primera solamente nos genera la etiqueta ninguna, digamos, y la etiqueta que se llama label, que no, no tiene mucho sentido, entonces lo que podemos hacer es, pues eh, eh, por ejemplo, crear la etiqueta leísmo y la etiqueta pues no leísmo. Muy bien, eh, pues muy bien, entonces aquí eh, nos sale qué es lo que tenemos, tenemos que eh, hay tres etiquetas, esto es de una cosa anterior que yo he hecho, eh, hay tres etiquetas para, para esto. Vamos a borrar la etiqueta label que no nos interesa. A ver si me hace caso. Bueno, se ve que ahora mismo no le viene bien. Eh, entonces, eh, pues, pues muy bien. Eh, si salimos de aquí, eh, podemos etiquetar cada uno y entonces ver, por ejemplo, un cura y el barbero se estuvieron casi un mes sin verle. Bueno, sin verle, en principio esto parece ser un leísmo. ¿no? Eh, Barberos estuvieron casi un mes sin ver por no renovarle y traerle... Bueno, en principio aquí pues hay... Bueno, voy a, voy a etiquetar un poco así, sin mirar exactamente. Y vamos a decir, eh, pues casi todos estoy viendo así un poco mmm, de leísmo. Bueno, no, no, voy a, no voy a fijarme, pero se pueden ir etiquetando así, de tal manera que aquí vamos viendo cuántas hemos etiquetado de cada, podemos ver eh, dónde están las, la, los etiquetados y podríamos hacer algún tipo de trabajo sobre esto. Muy bien, eh, vamos a ocultar esta parte de aquí, vamos a quitar el, eh, el modo de anotación, bueno, se nos ha salido, eh, bueno vamos a poner por ejemplo mozo, entonces, otras opciones, aparte de etiquetar, esto es deshacer cosas que podemos ir a haber hecho, las opciones de visualización. Pues aquí se muestra en qué orden aparecen eh, qué, qué informaciones. Entonces, lo primero es la palabra, que es lo que aparece directamente en rojo aquí. Eh, y luego lo demás son otras cosas, como la etiqueta que hemos visto, el, el Lempos. Imaginaos que el Lempos, como aparece ya en la etiqueta esta información y el lema, pues no nos interesa. Pues lo quitamos. Entonces, ahora esa información que salía antes aquí ya no aparece. Lo mismo con, bueno, imaginaos que no nos interesan estas etiquetas múltiples que aparecen en críticos y demás, y queremos la palabra y eh, la etiqueta del lema. Pues eh, simplemente así. Incluso podemos cambiar el orden. Si quitamos todas y ponemos que primero sea el lema, pues podemos poner, eh, bueno, tiene, tiene que haber uno al menos, Podemos poner el lema primero y después que aparezca la palabra y después las etiquetas. Entonces aquí aparece siempre mozo y aquí abajo aparece la, en concreto que como es eh, un lema, también puede ser en femenino o obviamente en plural. Eh, esto se puede aplicar solamente a la etiqueta que, de, de, de la palabra que estamos buscando o a todas. Esto pues, nos genera todas las etiquetas de todas esto que es muy difícil de ver podemos hacer que aparezca como un una cuando, solamente cuando ponemos el cursor por encima uh, esto en cuanto a las opciones de visualización bueno aquí hay algunas otras cosas menos relevantes um, este es aquí tenemos 147 pues podríamos decidir que nosotros mm, solamente queremos una muestra de bueno de 20 y entonces nos va a crear de forma aleatoria 20 que, que son los que nos va nos va a mostrar aquí en vez de los 400 que tenemos vamos a quitarlo para que aparezcan todos aquí a la izquierda aparece el documento en el que en el que está eh, pues eh, bueno ya aparece in, información para esta línea en concreto el documento cero eh, si clicamos aquí resulta ser la segunda parte esto es una cosa bueno cuando lo subes después eh, lo pone al principio, aquí las líneas te las va a mezclar, aquí aparecen como aparecen en orden orden de aparición del corpus. Si le damos aquí nos lo va a mezclar y entonces ya deja de aparecer, pues aparece documento 1, 0, y aparecen de forma completamente aleatoria. Eh, vamos a quitar la, la mezcla aleatoria y eh, si le damos aquí lo podemos ordenar eh, en vez de aleatoriamente o por la forma o por orden de aparición, lo podemos, o, o, lo podemos decidir aquí que bueno, nos los organice según la palabra que aparece antes, por ejemplo. Y además, según la forma y no según el lema, esto es para las mayúsculas igual que las minúsculas y esto es en sentido alfabético o justamente a la inversa. Se pueden añadir más de un criterio. Por ejemplo, vamos a añadir que nos lo organice según la previa y según la a, anterior. De tal manera que, bueno, aquí eh, están antes los signos de puntuación que cualquier letra, con lo cual aparecen primero las comas, punto y coma, luego la A, pero dentro de, de la A pues me lo organiza según la anterior, pues amo, abrazar, casar, dar, escoger, entonces así podemos, podemos decirle que nos lo ordene de alguna manera. Vamos a quitar esto de aquí. Eh, eso en cuanto a ordenar, en cuanto al filtro se puede decir que haga, que solamente aparezcan la fil, la las filas en las que aparezca pues eh, alguna otra palabra. Vamos a poderle responder y entonces solamente me quedan las filas en las que aparezca responder en, dentro del contexto este de aquí. Hay que decir que el contexto puede ser una serie de palabras previas y una serie de palabras posteriores o lo podemos hacer que sea la oración completa, con lo cual eh, aparece ahora así distinto, ya que hay algunas frases más pequeñas que el contexto que teníamos antes y algunas que son bastante más grandes. En cuanto a esto de aquí, son los buenos ejemplos para diccionario te crea 10 que es un buen ejemplo para... 10 por defecto. Un buen ejemplo para diccionario en principio son frases en las que aparezca esa palabra que, que estamos buscando vamos a quitarlo de responder y que sean frases que no sean ni muy largas, ni sean muy cortas y que utilice en general palabras que sean bastante habituales, no sean palabras muy especializadas, de tal manera que podría ser un ejemplo que se pudiera, para entenderse fácilmente, se pudiera poner en un diccionario uh, En cuanto a la frecuencia... Podemos eh, elegir, eh, bueno, casi que si le doy primero lo vais, lo vais a entender más rápidamente. Eh, escogéis qué tipo de palabra en relación a la que estamos buscando, quieres que te cuente y que aparezca así, ordenada según la frecuencia. Eh, le he dado a la palabra previa, con lo cual lo más normal es que aparezca un determinante. Como es un, estábamos con mozo y puede ser masculino o femenino, pues, pues aparece en masculino o femenino, pero también en, en plural. Eh, entonces, eh, vamos atrás a concordancia. Ah, vale, eso en cuanto a frecuencia. Que yo podría buscar, pues, pues, pues la siguiente. En vez de. Puedo poner varios, varios, más de un criterio. Pues en vez de la previa, pues la siguiente, que esto es lo que aparece, pues mozo de, mozo coma, tal, tal, tal, mozo vestido. Y cosas así. Eh, en cuanto a, a esto son las colocaciones. Las colocaciones de la palabra que estamos buscando, que es mozo, y podemos buscar entre las tres palabras previas y las tres palabras siguientes. Y que aquí, bueno, según cómo lo organice esto, no os recomiendo que lo cambiéis. Eh, y que eh, sea por formas o lo podemos poner como siempre con lemas, incluso con, vamos a ponerle el lema manteniendo el género. En este caso, en este caso sería como tener dos lemas. Mozo para mozo y mozos y moza para moza y mozas. Si le damos así van a aparecer, eh, en principio, las palabras con las que más eh, se relaciona. Eh, vamos atrás otra vez. Eh, en cuanto a la distribución, esto es como que hace una especie de histograma, digamos, donde aparecen, eh, divide el corpus en una serie de, de intervalos. En este caso, por defecto, son 100, con lo cual nuestro corpus que tiene aproximadamente unas 400.000 palabras, pues cada grupo sería de unas 4.000 palabras y en cada uno hace un recuento de cuántas veces aparece esa palabra. Si le vamos, vamos a quitar los buenos ejemplos estos, y si le damos algo como, por ejemplo, molino y le damos a, a esto pues vemos bueno la primera es la segunda parte y lo segundo es la primera vemos que aparece más aquí porque aquí al principio de la primera parte del quijote es cuando aparece la aventura de los molinos y es donde más se, se muestran si clicamos en la barra nos lleva directamente a los ejemplos que hay en ese trocito de la de la de, de la, del corpus. Esto se puede aumentar, como he comentado, incluso hasta 1000, de tal manera que sea más, más preciso. Um, por lo demás, bueno, se puede crear un subcorpus solamente con los resultados que aparecen aquí, la información y eh, favoritos. Entonces, en cuanto a la búsqueda simple, eh, esto es todo. Si miramos el resto de tipos de consulta, eh, podemos ver, por ejemplo, eh, tipo con lema. Aquí es algo que ya podíamos hacer en la consulta simple, lo que pasa es que aparte de ponerle el lema, le podemos decir exactamente qué es lo que queremos que nos salga. Eh, si le damos al lema abajo, eh, podemos decir que sea, por ejemplo, un adjetivo, y entonces no lo va a, a encontrar. Aquí nos aparece, bueno, eh, tal y como lo habíamos dejado antes, vamos a cambiar la, las opciones de visualización de tal manera que nos aparezca la palabra seguida de, vamos a poner el lema, seguida de las etiquetas. Bien, entonces nos aparece aquí hombres bajos, eh, en bajo y humilde estado, una figura tan baja y tan fea. Bueno, pues estos son, son adjetivos. Eh, y está buscando el lema, con lo cual hay las cuatro variaciones posibles de género y número que nos, está, nos están saliendo hasta 49. Pero yo podría indicar que fuera un sustantivo, aunque en el Quijote, eh, ah, pues sí. Esto igual no es, parece ser que lo haya etiquetado muy correctamente como sustantivo. Vamos a ver qué ocurre si lo busco como preposición. Ah, humilde y bajo pastor, bueno, ahí aquí vemos algunos errores. Eh... En general son adjetivos, eh, bueno, allá abajo, eh, también es por, por un poco el lenguaje que se utiliza, se utiliza en el Quijote, pero vemos que hay errores. Podría ser incluso un verbo, pero en este caso, como estamos buscando lemas, debería, el lema debería ser bajar y no bajo. Eh, para el tipo de frase, frase es una mala traducción de sintagma, pues yo podría intentar buscar, bueno, vamos a poner molino de viento, y aquí me da la opción de que las mayúsculas y las minúsculas no importen, o sí, en este caso no importa. No encuentra molino de viento, ¿por qué? Pues porque aparentemente en el Quijote siempre que es de viento son molinos, Aparece en plural, eh, que son los resultados que vemos aquí. Entonces, como le estoy diciendo que busque en concreto un sintagma tal y como yo lo pido, eh, pues... Eh, no me parece si yo lo estuviera haciendo una consulta simple y le diera molino de viento en este caso como todos son lemas lo toma todo como lemas y me lo va a devolver igual por eso es lo que yo comento que el simple en realidad es bastante más complejo que los demás lo que pasa es que tenemos menos control sobre el resultado eh, en cuanto a forma pues sería exactamente lo mismo pero eh, pues puedo si yo busco por ejemplo amanecer Puedo determinar esa forma en concreto que no pues, que sea un verbo, entonces sería el infinitivo. ¿no? Um, pero no me va a aparecer ninguna forma conjugada, solamente amanecer. Eh, Tornó anochecer y amanecer. Amaneció. Bueno, esto estaría bien. Ya comenzaba a amanecer. Quedaba aquella noche y di al amanecer en una entrada. Pues este amanecer más bien debería ser un nombre que un sustantivo, aunque en realidad la diferencia entre nombre y sustantivo eh, o adjetivo y participio a veces, eh, según el caso, puede estar un poco en el límite y, y puede ser un poco intercambiable. Eh, sin embargo, si yo le doy a sustantivo, pues me va a encontrar otras formas en otros sitios donde la haya etiquetado como sustantivo. Pues al amanecer este está correctamente etiquetado. El carácter lo que tiene es que me va a encontrar eh, todas las palabras, todas las formas que haya que incluyan estos caracteres. Con lo cual yo puedo, si pongo amanecer, aquí aparecerá todas las palabras que incluyan el string amanecer dentro. En este caso eh, solamente hay alguna forma de futuro y ya está. Si yo busco, por ejemplo, caballo, uh, aquí me va a encontrar pues, caballería, caballerías, caballeros, caballero... Y bueno, no sé si habrá alguna alguna otra más. que eh, Pues si, simplemente aquellas que coinciden que tienen este, esta parte dentro de, de la palabra. Puede ser que posteriormente tenga algo o que lo tenga previamente. Si, si yo pongo alguna cosa como. No sé, como era, me van a aparecer todas las formas de. Bueno, todas. Me van a aparecer muchas formas de futuro, simplemente porque aparecen previamente. Eh, Incluso a, con, delante y detrás como en, en Sera. Um, y en principio esto es todo en cuanto a la, los tipos de búsqueda, que no sea esta que la vamos a dejar para, para el final.